De esta manera vamos a realizar este hermoso patrón para este hermoso vestido. Vamos a ubicar un pliego de papel o una cartulina en blanco para que se vean claramente las líneas que vamos a trazar. Después de tener la cartulina vamos a trazar una línea vertical y una línea horizontal. Después de cruzar las dos líneas colocamos un punto en el cruce de las dos líneas y hacia adentro vamos a colocar 9 centímetros, colocamos un punto. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar otro punto con 8 centímetros. Un punto con 8 centímetros. Mientras que de acá vamos a colocar una línea imaginaria para colocar 12 centímetros y medio, 2.5. Colocamos nuevamente un punto. De este punto vamos a unir el otro punto con una línea curva para obtener la sisa. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar 29 centímetros. Colocamos nuevamente un punto, 29 centímetros, como lo indica la flecha. De este punto hacia adentro vamos a colocar 18 centímetros, colocamos un punto y subimos 2 centímetros colocando un punto y uniéndolo con una línea semicurva con el punto que tenemos acá. Unimos estos puntos y colocamos un centímetro para la costura, este es el doblez de la tela, acá está de esta manera obtenemos la parte delantera y la parte trasera doblando la tela ya lo tenemos y para este hermoso conjunto que tenemos aquí dibujado vamos a colocarle un chorro trazamos una línea vertical para colocar las medidas colocamos un punto acá en la parte superior y de este punto vamos a colocar una distancia de 4 centímetros de, este de este segundo punto Vamos a colocar 15 centímetros y medio, 15.5, colocamos un punto, para bajar con una línea derechita 22 centímetros y colocamos un punto. Luego en la parte principal, el punto de inicio, vamos a bajar 17 centímetros y medio, 17.5, colocamos un punto y lo unimos así, de esta manera, con el punto que tenemos acá. De este punto vamos a bajar 5 centímetros, colocamos un puntito y hacia adentro vamos a colocar otro puntito con distancia de 1 centímetro punto 5, acá. De este puntito vamos a colocar una línea recta uniendo estos dos puntos que tenemos acá y colocamos un centímetro para los lados, acá en la parte superior podemos subir 2 centímetros, si es una gomita que le vamos a colocar en la parte superior ancha, si es un poco más fina la elástica le colocamos un centímetro para doblar acá lo tenemos y vamos a comenzar porque lo tenemos previamente cortado acá tenemos esta parte tenemos la parte delantera y la parte trasera ambas dobladitas y cortadas igualito como la figura del patrón un centímetro para la costura esto también lo tenemos cortado acá fíjate este es el doblez de la tela no va a tener costura por los lados recortamos el patrón lo colocamos sobre la tela y cortamos, nos queda así igualito este es el doblez, tenemos la parte delantera y la parte trasera ambas cortadas iguales vamos a comenzar uniendo la costura vamos a colocar así vamos a retirar estos alfileres que colocamos por acá en este doblez y colocamos la parte principal de cara hacia adentro, para pasar costura por los laterales. Primera costura por los laterales, realizando también un zigzag, también de este lado, costura y zigzag. Colocamos la costura por los laterales, una costura recta y realizamos un zigzag. Ahora acá en esta parte vamos a colocar un refuerzo. Por acá tenemos dos tiritas cortadas al sesgo para que éstas puedan ceder al colocarlas acá. La colocamos en la parte principal hacia abajo. Pasamos una costura recta para luego doblar hacia adentro. Otro medio centímetro y pasar costura. Del otro lado igual. Colocamos el refuerzo en la parte de la sisa, doblándole un centímetro hacia adentro y pasando costura por ambos lados. Nos queda así, nos queda muy bonito. Vamos a recortar el excedente de tela. Eso es. Ahora acá en esta parte vamos a realizar un zigzag para luego doblar dos centímetros. Acá en la parte de ruedo vamos a doblar un centímetro. Colocamos la costura del escote, bajamos dos centímetros y pasamos una costura. Antes realizamos un zigzag. Nos queda así, con una abertura por acá, para colocarle una cintita. Acá en la parte inferior vamos a doblar también el ruedito, doblando un centímetro y otro hacia adentro. Pasamos costura. Colocamos el ruedo en la parte inferior, doblando un centímetro y pasamos costura. Doblamos un centímetro, luego otro hacia adentro y pasamos costura por todo el contorno del ruedo. Nos queda así. Acá en esta parte superior vamos a colocar una cinta. Una cinta haciendo juego con el estampado, lo tenemos acá en color negro. Tenemos una cinta y vamos a tomar el, la medida de la cinta para que aquí también te quede igual. Esta cinta tiene 8 centímetros aproximadamente y de largo, el largo que le vamos a colocar, lo tenemos por acá, con 100 centímetros. Tenemos un metro por 8 centímetros. La colocamos el estampado principal hacia adentro y pasamos costura cerrando el borde hasta llegar al otro extremo dejamos un orificio en la parte central sin costura para luego voltear por allí, colocamos la costura a la franja de tela, volteamos por un orificio que dejamos por acá por la parte central de la costura, por acá fíjate, dejamos un huequito y pasamos a la parte principal planchando la cinta y que nos queda así queda muy bonito. Ahora lo vamos a introducir acá en el orificio que tenemos acá para realizar un lacito. Vamos a colocarlo por acá. Así lo podemos ayudar con la tijera, con un ganchito. Vamos a buscar un ganchito. Por acá tengo un ganchito, un imperdible. Vamos a colocarlo así, normalito. Voy a introducirlo por acá amiga anímate a realizar estos bellos trajecitos para bebés y de esta manera ganar dinero realizando estos trajes en varios colores varios estampados combinando las telas eso es vamos por el otro lado eso poco a poco podemos realizar este bello trajecito si es más grande aumentando el largo y un poquitito los lados y ya eso es para esta medida vamos a ir alando la cinta para obtener una sisa alrededor de 11 o 12 centímetros de acá a acá. Eso es. Para que no se nos mueva la cinta podemos arruchar y colocar una costura acá y otra acá, en la parte de atrás también, una costurita para que no se nos mueva el ruche y nos quede derechito es acá en esta parte podemos realizar un lacito colocando la cinta del mismo tamaño la misma medida vamos a ir alando para que nos, quede, para que nos queden iguales si lo queremos más escotadito arruchamos más eso es, vamos a ir alando para que nos quede hasta una cantidad de 12 centímetros o 11 aproximadamente eso es, ya lo tenemos y realizamos un lacito que nos quede esta partecita del mismo tamaño hacemos primero un nudo luego realizaremos el lacito vamos a abrir la cinta sí también de este lado damos la vuelta y sacamos por acá eso es nos queda muy bonito este trajecito esta, esta cinta la podemos también colocar con cinta como tú quieras ya tenemos nuestra camisetica ahora vamos a realizar el short o el cubre pañal a está, bello trajecito por acá lo tenemos. Espero que tomes nota para que te quede igual. Vamos a colocarlo por acá mientras armamos nuestro chorcito o cubre pañal. Vamos a retirar la guía, nuestro patrón, para que luego lo veas detenidamente y te quede igual. Lo puedes realizar en cualquier tipo de cera o estampado. Muy funcional para cualquier tipo de ocasión. Es un fresco para nuestras pequeñitas. Vamos a realizar a este cubre pañal que tenemos tanto la parte delantera como la parte trasera con las partes principales de la tela hacia adentro. Eso es. Vamos a pasar costura por la parte media realizando también un zigzag. Colocamos la costura por la parte media, realizando también un zigzag. No quedan cerraditas, entonces, La colocamos así y vamos a pasar costura ahora por la parte inferior. Ubicamos la costura, nos queden derechitas, también los bordes y pasamos costura realizaremos también un zigzag. Colocamos la costura acá en la parte inferior, una costura recta, realizando también un zig-zag, queda así. Ahora, acá en la parte superior vamos a colocar una gomita. Con tan solo doblar, 2 centímetros. Vamos a colocar esa gomita, acá la tenemos. Esta gomita tiene medida de... Esta cinta elástica que le vamos a colocar acá... Tiene una cantidad de 38 centímetros, 38 centímetros y de ancho tiene un centímetro punto 1 centímetro y medio. Esta la vamos a colocar así, vamos a colocarla tipo aro, colocando una costurita acá para colocarla acá, bajando el ancho de la cinta y realizando una costura sin pisar la elástica. Colocamos la cinta elástica, tipo aro, la colocamos dentro, bajamos la misma distancia del de ancho de la elástica, dejando medio centímetro para pasar costura, sin tocar la elástica, nos queda así. Pasamos la costura por todo el contorno nos queda así. Ahora acá en la parte baja vamos a hacer un ruedito, también doblando un centímetro, luego otro hacia adentro y pasando costura. De este lado, igual.